otro miércoles que viene, afuera y sol dentro de mi llueve El reloj avanza deprisa cuando han de llegar las nueve Parece que fuera un sueño ver la forma en que se mueve Impaciente a que el destino me traicione como siempre y de nuevo otra vez Otra golpiza el estrés, otro llanto que se aguanta el del pupitre 23 Una vez más siendo herido y humillado por 10 Mientras dentro de mi alma se vuelve a perder la fe pero esta vez Siento que será diferente, no solo mi mente dice, también corazón lo siente Parece que a fin de cuentas, este día cruzar el puente Que inmortalice la historia del que sufre comúnmente Abro un poco mi mochila, tomo un segundo aire Ya no hay tiempo que perder, solo me queda ir adelante Una voz me dice, hazlo, es tu turno de renovarte Y por el pupitre del fondo nuevo, yo ingreso a la clase Es un extremo que tú comenzaste No sé cuántas veces intenté contarte que por mi miedo no llegaba a clases Pero para ustedes hoy también es tarde Y hoy no llegará la ayuda que yo nunca tuve Ustedes tampoco la tendrán Dicen que era un juego y para mí eran golpes de verdad Me cansé de llorar en la escuela Por algo que no debió pasar Estoy en un callejón sin salida Y mis nervios a punto de explotar me llega inmediatamente saco de pronto un revólver disparo rápidamente uno de mis atacantes de su banquillo inerte y los demás estupefactos sin saber lo que acontece no tienen idea del monstruo que liberé el coraje es mi estandarte y su miedo mi tentempié temanme corran lloren de una vez su final es inminente es lo único que les diré saco una 45 y disparo al profe de inglés le vació dos cargadores del revólver a José me rogaba por que curioso, no lo creen, pero no le hice ni caso como él cuando supliqué Acabé con todos juntos, no está nada mal para un tonto Me queda una bala y desperdiciarla no intento Llevo el arma a mi cabeza, doy un respiro y detono Viendo por última vez todo desde el pupitre al fondo Es un extremo que tú comenzaste No sé cuántas veces intenté contarte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 ¡Gracias!